Y vamos a hablar de algo que nos gusta mucho a los bolivianos, a la gran parte de los bolivianos, como es el café. Ya el olor en el estudio es realmente increíble porque vamos a estar hablando de la producción de café en nuestro país. Para ello quiero darle la bienvenida a don Germán Pinedo que está con nosotros que... Él es parte de los productos amazónicos del Beni que han llegado y que tenemos ya en nuestra mesa. Don Germán, un gusto tenerlo en la Bienvenido. Un gusto para mí. ¿Desde dónde viene? Vengo desde la provincia de Bolivian. ¿Ya? El departamento del Beni. Sí. Eh, municipio de San Zamborga. Todo el mundo con Yucumo. Qué lindo lugar, ¿no? Sí. Una maravilla de lugar, un paraíso sin duda alguna, alguna y nos da además este tipo de productos. El café de esta zona Es uno de los mejores, ¿no? Compitiendo con el de Caranavi. Eh, hay, bueno, mi el motivo ahorita ¿Eh? de, de aquí, de estar en este lindo canal, es para hacer conocer de que nosotros como departamento de sí, tenemos café, uh -huh. un café de la altura que está a partir de Kiki Bay, que es la, una, una central Kiki Bay, tenemos la central eh, um, Cheral, Central Pilón, Central eh, Las Lomas, Central Patitilajas, donde tenemos un único café de altura. Qué buenísima noticia. Don Germán, ¿y desde cuándo usted comienza a trabajar con el café allá en el VEN? Ah, bueno, hace más de 20 años, eh, porque soy productor, a mí tiempo también soy técnico, soy ingeniero agrónomo, especialista en agroindustria. Y bueno, la inquietud de los productores me dice, Germán, ¿por qué no hacemos algo, algo mejor? Ya no vendemos en, en granito vendemos claro. ya los transformados y es justamente... Este es el grano con el que antes trabajaban, solamente ustedes vendían esto. Como todo productor, eh, así comenzaron. Agarramos, pusimos y vendemos y listo. Claro. ¿Y cómo surgió el, el cariño por el café? Me imagino que ahora un, un experto además como barista también ah, se ha ido aprendiendo poco a poco. Sí, lo bueno es que, lo bueno es que este café, eh, para poder exportarse, se hace una trazabilidad del café. ¿Qué quiere es decir eso? Desde la, desde, la, desde la semilla en campo a, uh -huh. de, hasta la producción y cosecha, la exportación, ya lo manejamos técnicamente. Y lo bueno es que ya nos están pidiendo a, eh, a nivel eh, de Estados Unidos, eh, Europa, ya, están, ya se está mandando ya café a Estados Unidos. Y lo bueno, la calidad del café es excelente. Sí. ¿Qué, eh, qué tiene que ver la calidad de la tierra, la sombra... Eh, y otros elementos para, por ejemplo, la calidad del café? Muy buena pregunta y buena inquietud, porque el tema del, del café es importante, está en relación de un café de altura con el tema del ecosistema, de la altura donde se encuentra la planta, uh -huh. la semilla, que es importante. La semilla de, de calidad está, se conoce como ara, arábiga, está ahí justamente el catuí, la iglesia, castilla, son cafés de, de calidad, de tablera, se diría. Y estos cafés se hacen catación a nivel mundial, se, llama, se hace un concurso se llama el café de excelencia o se llama actualmente café presidencial. Yeah. Ese café tiene que tener propiedades como ser organoléctricas. ¿Qué quiere Si es una buena fragancia, una buena eh, textura, ¿no? eh, tiene el tema del sabor, ¿no? entonces la palatabilidad del café y más que todo, ¿no? eh, la calidad del producto es orgánico, cero agroquímicos. Sí, eso estoy leyendo acá, ¿no? Dice, mira, el café de altura con calidad de exportación, producido en un sistema agroforestal sostenible, 100% orgánico, cosechado y seleccionado a mano, procesado en el verde oro, a 4.150 metros sobre el nivel del mar, tostado y molido especialmente para extraer los aromas y sabores de este delicioso café que tiene el departamento de y qué características tiene por ejemplo este que tengo en la mano en este momento que dice grano geisha no el café geisha es un café delicado que es de calidad fragancia. lo que indica 4000 metros es ese proceso que se hace aquí en la paz en la planta que tenemos en el alto uh -huh. porque la planta generalmente una buena planta de café de altura está desde los 800 hasta los 2000 metros sobre el nivel del mar. Yeah. O sea, este café, por ejemplo, está a 1680 metros sobre el nivel del mar. Entonces, hace de que este, este café, la calidad, supera al, al café colombiano, wow. porque es café de altura. Y es un café eh, arábiga que es de calidad, que es eh, de, la calidad de esto justamente se, se lleva al laboratorio y este no tiene una tasa de excelencia del 85. ¿Qué quiere decir eso? Wow. Que es un café de calidad en base a las propiedades organolépticas del café, que es un café de altura y es un café del Beni. Yo eso vine a hacer conocer que en el Beni también tenemos un único café. Tenemos café, porque uno cuando habla del Beni habla mucho del cacao, del chocolate y de otros productos, ¿no? Eh, pero uno dice café, café veniano. Entonces, aquí está la muestra de que se tiene café, ¿no? ¿Cuántas personas trabajan con usted, eh, don Germán? Allá eh, estamos en la... En el lugar uh -huh. cada central tiene 80 pero en ven están más de 100 productores en el tema de producción de central Charal está con 50 productores en pilón están unos eh, 50 productores en central Paititi también tenemos otra, otra cantidad como hacer oh, 70 productores y todos son productores orgánicos y lo bueno de este café es, que es de calidad uh -huh. eh, ahorita estamos viniendo a, a este pesticoso canal para conocer la calidad de productos que tenemos en Bolivia así también como así del Beni. A ver, voy a hacer una pausa en medio de la entrevista para decir, la gente ya debe estar diciendo dónde lo encuentro. Yo quiero probar el café eh, beniano. ¿Cómo es que se contactan con ustedes, don Germán? Uh, bueno, yo soy el que estudio a nivel nacional, vengo, vengo a La Paz, voy a Cochabamba, voy a Santa Cruz. Eh, el teléfono tenemos acá justamente, ¿se teléfono de contacto. Es el 725 para que la gente vaya a verlo y lo tenemos acá. A ver, vamos a ir viendo en estas dos presentaciones que tenemos. En este está y ahí está el nombre incluso de don Germán Pinedo. 725-53623. 725, ya está en pie de pantalla el número también para que usted pueda disfrutar de este maravilloso café. Acá tengo otras dos presentaciones. El Catuay y este otro que no tengo la certeza de cuál es. Es el Catuay también. El también. Sí. ¿Qué, ¿Qué características tiene este Catuay? El café del Catuay es igual a arábiga eh, aquí, aquí nos vamos al tema de esto. Hay primera y segunda. Esta es eh, la primera y esta es la segunda. Y más que todo, en relación al precio, un café de exportación no puede ser, no puede seríamos digamos, cuesta 10, 20 pesos. Es un café que bueno. hace un proceso de selección. Claro. Entonces, el café, por ejemplo, este vale bueno, para el Mercado Nacional a 30 pesitos, son 250 gramos. Y para la gente que, se, eh, que les gusta probar también, son 15 bolivianos, que a la gente le estamos, gente que le encanta el café. Qué y también tenemos un, tenemos, ¿Este es en grano o es tostado? Esto está ahorita en. En grano. En grano, ¿no? Grano, sí, grano. por lo que veo. ¿Lo que escuchamos? Porque ahora, sí, sí, porque ahora la gente ya, antes la gente era muy cómoda, quería su cafecito en la taza, bien destilado y demás. Ahora la gente le gusta desde, desde moler el café. Ahora se preguntará usted y el, bueno, la victoria, ¿por qué Germán hacen esto? Sí. O sea, un buen un buen consumidor del café en grano, ¿por qué? ¿Por qué? Porque este café se puede mantener así como está sellado ahorita uh -huh. Tiene dos sellos Una aquí arriba con la máquina y otra que tiene otro cíper Después puedes abrirlo y cerrarlo cuando yeah. guste Cuando usted hace su No traje ahorita el molino Usted muele La, la, la calidad del, del café se mantiene O sea, excelente el, el aroma El olor más al abrir ya está Ya sí. se enamora del café y, y un buen café se toma sin azúcar Sí, claro que sí. Porque sabe un buen café sin azúcar. Es una cultura en Colombia, llaman cultura cafetalera de Colombia. Y justamente acá tenemos otro café que es de igual de calidad, solamente que el envase, lo único que me dice, ¿qué causa la diferencia? El envase es de calidad, es claro. un trilaminado. Y aquí se encuentra hacer la válvula porque escapa el aroma. Entonces, mm. que se mantiene ese cerradito. Y es también, es, es igual económico. Pero es para este el mercado, muy... para todos los consumidores. A veces, claro, a veces, un caso precio Bolivar, más económico, ¿no? Económico. Claro, que con 15 bolivianos, mire, usted puede tener un café de calidad y café del departamento del Beni. Yo voy a querer que me prepare algo. Vamos a pedir, por favor, a la producción que eh, nos traiga un poquito de agua hervida para que eh, podamos probar este café delicioso que tiene el departamento del Beni. Pero no solamente es café en el Beni, porque obviamente no podemos dejar de hablar de la esencia que tiene el departamento del Beni y hablar de los chocolates, del cacao. Eh, también, así como usted me pregunta, uh -huh. Germán, ¿acaso en Beni hay chocolaté? Sí. Yo participo de mucho feliz aquí que me invita, Ministerio de Salud de Tierra, Ministerio de Salud del Cultivo, Viceministerio de Comercio, me dice Hermana, ¿pero acaso en el lugar hay... Yo digo, mire, este, este que no es, ve, no es importado, solamente el lugar es un poquito de plátano. Y yo, bueno, Estas son pero, hojas de plátano, ¿no? ¿no? Plátano, yo me tuve que imprimir eso porque son, estamos empezando desde Y es un café de calidad. Es un café de un un chocolate, chocolate eh, sí. se llama negro amargo. Ya. ¿Ya? Eso por en, en se ciudad de la ciudad de la de la Es de la que de a Es y es un, un chocolate de de la y también la aquí la mierda que pero Germán, ¿acaso terminaría de miel? Digo, claro que sí, es mi miel. ¿no? Si llevamos esto a, a una maquinita que nos, no tenemos, hacemos, eh, llevamos la miel, ah. como aquí, y nos, nos transforman en esto. El envasadito, ¿no? El envasadito. Para llevar en el bolsillo. Ahora me dice Germán, ¿qué tiene esa propiedad? ese Es más que todo energizante. Uh -huh. Usted está cansado, está cansadito, digamos, o está estresado, fatigado, o tiene un sueño, entonces, eso, eso le da energía. 100% Excelente. natural, don 100 Germán. 100% natural, sí, sí, sí. Sí, pues 100%, porque todas las producciones que tenemos acá del Benes es orgánico, okay. orgánico. Claro, y es algo que demanda el mundo entero ahora, productos orgánicos. Y qué mejor que tenerlo en el chocolate, en el café, en el cacao. Muchísimas gracias, don Germán. Estoy seguro que para eso de las 10 de la mañana ya voy a necesitar un par de estos eh, para continuar con la edición informativa acá en Avia y Véngase por acá, guarita para que nos prestes y don Germán nos vaya indicando y preparando, porque queremos conocer, gracias, queremos sentir ese saborcito. ¿Ahí? Sí, sí. Y ahí vamos a ir. Yo voy a ser de barista, ¿no? Excelente, excelente. ¿Cuánto? Hasta la mitad. Sí, está bien. ¿Está bien? Sí. ¿Cómo debe ir preparado? ¿El agua tiene que estar en el momento que comienza a hervir sí. o hay que esperar un poquito que baje la ebullición la evolución del agua? Porque hay mucha un... gente que pone el café, digamos, y le pone mm. el agua directamente que ha hervido, que está todavía eh, evolucionando. Ahorita, para preparar aquí necesitamos un buen café. Uh -huh. Café bene. Vas a un vasito, vas a sacar un, un envase. Claro que ¿Cuál sí, el es envase. Esos. Este o el rojo, ¿qué diferencia hay con el rojo? Es solamente el envase, el color. Ah, ya, muy bien. A ver, entonces... si tenemos a alguien, podemos cortarlo acá, no sé si... Aquí tenemos por cortarlo. Ahí está. Se abre. Pero este es económico, este para... Mucha gente que quiere llevarse a la oficina. Son cinco bolivianos que es un café orgánico. Y me dice Germán, pero ¿qué hay que hay que, hay que filtrar así, le digo, y si el aroma, huela orgánico, o sea. es rico. Delicioso. ¿Qué hacemos? Tenemos la, aquí justamente el Chemex, le cerramos el ya. equipo, lo echamos. Al gusto que quiera, ¿no? Podemos muy bien Esto puede alcanzar, ¿para cuántas tazas más o menos usted calcula? Tranquilamente puede ser para 20 tazas. es wow. un café tinto. Ahora, mucho depende de qué tipo de consumo. Puede ser un café suave, es un, un, un, como un tecito medio tinto, ya. intermedio y un tinto. Aquí vamos a ver justamente, me pregunto a usted, uh -huh. ¿por qué es importante el agua? El agua caliente para darle, para sacar su calidad del café. Ya, si me ayuda por favor Lo puedes acomodar un poquito más Con un buen barista Con un buen barista vamos Eso es, un poquito más, échalo Vamos a echar cafecito Sí Esto puede darnos tranquilamente para 10, 20 tazas Dependiendo de tranquilamente. la gente Y este producto lo encuentra En 5 bolivianos usted Al número que le hemos dado Ahí está Ahora, echamos un filtro que es importante, uh -huh. y lo que hacemos es lo siguiente. Esto, ese es el procedimiento que se hace. Por favor, si ¿sí me colabora. Claro que sí. Vamos a sacar un buen estilado de café. Y para las personas que les encanta el café, como yo soy amante del café, o me dice Germán, tu café es muy rico, muy aromático y, y muy delicioso. Y ese es el café que queremos conocer a la población, que el café del Beni también es muy rico. Mucha gente me habla que solamente en Caranavi tenemos. Ustedes deben escuchar eso. Sí, sí, sí, claro. El café de Caranavi, que tiene mucha fama también a nivel internacional. Pero hay Caranavi está cerquita del Beni, pues, también, ¿no? Estamos cerquita del Beni. Claro, son vecinos. Entonces, ahora me pregunto, ¿cómo es que llega al Beni el café? Eh, mucha gente que vive en Yungas, en uh -huh. Coroico, Caranavi, eh, Zapecho, Octoveni, se van con su café a. a, a yo como, ah, justamente, eh, por eso que le digo ahorita: miren, café tinto. Sí. Eso este es un café tinto y tenemos un café que es eh, suave, tostado suave, y esto da para, para muchas tazas. Claro. Y el aroma, también se puede oler el color del, del este del, del destilado. Sí, es. Y, y es fuerte. ¿sí? Mm -hmm. Entonces, ahora es tomar con una miel o con azúcar moreno, una delicia, ¿sí? Y. Algo que queremos tenerse, promocionar es que en el campo sí tenemos un buen café en el Beni y son gente también que han emigrado del campo del área atlénica, área que han emigrado al tema del, eh, del de lo que es la Amazonía del Beni. Y está diversificándose además, don Germán, la producción en el Beni, ¿no? Sí. Porque te, tenemos tanto territorio, estamos hablando del departamento con. El, la segunda extensión más grande de territorio que tenemos y por supuesto hay que ir aprovechando este tipo de posibilidades que nos da la tierra allá en el Beni. Eh, Beni yo diría que es eh, la nueva Santa Cruz porque ahí da la soya, la o sea, ganadería viene del Beni. Uh -huh. el, este, la soya, el maíz da, da todo, o sea, Beni no tiene que envidiar a nadie. Sí. Es una tierra futura y la mayoría que somos, somos más envidados de La Paz. De, de, a nivel de los nuevos departamentos, Beni justamente se llama la zona, zona intercultural, porque hay de los nuevos departamentos que vivimos ahí, y que hay, incluso hay gente bastante potosí, y viven feliz porque ahí tienen todo que comer y abundan lo que es la producción frutícola, ganadera, la flora de es excelente. Don Germán, usted se está dedicando a la producción de estos elementos, ¿qué más produce? Veo que también hay stevia. Sí, es justamente... Esta también la, es vía veniana. Veniana también es... Ahora dicen, me dirán, ¿dónde es este? bien, Porque está en Granada, y ¿no? Es, es lugar justamente en el lugar que se llama Kikibay. Es decir, se encuentra con la pasta, ¿no? justamente ¿no? hay unos uh -huh. y Eso justamente es un... Eso es un azúcar orgánico que mucha gente se si huele y dice, no sé qué parece, parece algo... Mm. Parece coca molida, pero no. Eh, probándolo, es, sí, un, es un azúcar... Eh, orgánico, Sí, delicioso. y de esto es. realmente es lo verdadero porque cuando lo, la planta, de la planta sacamos azúcar eso ya sufre una transformación química que sale en blanco claro, hemos visto que algunos dicen claro, stevia y la stevia es blanca, pero dice ¿por qué este es verde? ¿o porque es directamente del hoja? ahora, justamente buena pregunta, o sea, de la plantita que tenemos de la stevia uh -huh. cosechamos, hacemos secar, lo molemos, luego lo tamizamos y sacamos esto que es purito. O sea, para mucha gente que tiene problemas de diabetes, que está mal, de, eh, que no le gusta azúcar, que le han prohibido el médico, uh -huh. esto es lo mejor. <coughs> para la gente que quiera, lo mejor es este, estevia orgánica. Y yo, yo les recomiendo a todos los consumidores, a nivel nacional e internacional, que se ve este canal prestigioso, que esto es lo mejor que tenemos. Claro que sí. Y la gente que quiera puede hacerle el pedido a usted también. Ahí está el teléfono nuevamente en pantalla. El 725-53626. Las ventas que realiza Don Germán Pinedo del café, el chocolate, la miel, Estevia y un sinfín de productos del departamento del Beni que nosotros queríamos, por supuesto, promocionar y generarle la posibilidad a usted de tener esta maravilla de productos 100% orgánicos que es lo más importante que tenemos, por supuesto. Y aquí, quiere más agüita? Agüita más. Vamos a preparar un de café de destilado uh -huh. tinto. Bueno, para probar. Ahí eh. está. no bueno, para saber qué tal es el café, tenemos que probarlo, ¿ves? Claro que sí. Entonces... Yo a estoy estar... a la espera, si estoy contando los segundos, don Germán. Falta la marrequeta del quesito. Mm -hmm. <ríe> sí, acá acompaña perfectamente a un delicioso... Café que tenemos y estamos trabajando en este momento. La producción del cacao, me estaba explicando, hay variedades también del cacao. Este me decía que es amargo. Es el chocolate amargo en barra, uh -huh. justamente si lo podemos abrir. Es, a ver, si ¿lo abro? Sacar. Sí, sí, sin miedo. Sácalo. Este es el chocolate. Ahí está. Es el chocolate negro amargo, justamente orgánico. Sacamos directamente a la planta, cosechamos y lo. Hacemos el proceso de este, la selección del semilla, de la de, de, de, de, de, de, y lo ponemos a vivir, ábralo un poquito. Ahora me dirán, ¿por qué Germán pones plástico y pones tu casca de plátano? O sea, un poquito me ¿no? parece que... Sí. No entiende Porque ese café, si lo ponen un poquito al sol, se derrita rápido, es orgánico. Sí, y eso ya lo el calor de el la mano está... Sí. Comenzando y, a. Y lo que tenemos es la cáscara de este para decirle que es orgánico, porque si lo sacamos, esto se derita con el calor y ya se derita. ¿Cómo se prepara este café, por este chocolate, por ejemplo? Fácil, agarra usted su, su, su calderita o su olita, uh -huh. pone agüita o leche también, yeah. un pedazo de, de. mucho depende de lo que usted quiera, ¿no? Para cuántas personas, claro. puede hacer un pedazo, un, un cuarto de esto, o la mitad, y lo pone con agüita, ahí sin hervir. ¿eh? Entonces lo hace, lo pone a la hornilla y empieza a derretirse como si fuera mantequilla esto. Ay. Y ahí lo pone este azúcar, o lo pone. Eh, claro, lo que, este quiera, en caca, ¿no? lo que usted quiera. lo que azúcar también molida. A lo mejor yo siempre comiendo la morena, ¿no? Claro. Entonces, esto es lo mejor. Entonces, Ahora, estos producto es, es del Beni, como le dije, es en Palmar, en una región productora de, de, de chocolate. Y eso es lo mejor, o sea, es lo. Es un precio natural, un bruto, se diría así. Claro. Sí. ¿Y qué otras características hay de chocolate? Eh, hay dos tipos de chocolate, justamente ese chocolate que tengo uh -huh. acá es sin eh, azúcar. Voy a guardarlo. Sin azúcar. Y este chocolate es el chocolate con azúcar. Ah, ya. Hay mucha gente que me llevan para la oficina, me dice, Germán, quiero uno para la oficina, quiero comer, a veces me da hambre, entonces agarro eso con un pancito y una galleta, consume directamente. O sea, es otro. O sea, en el marketing de, de, de, de agrícola tenemos, tenemos que ir a satisfacer al cliente. Me dice, hermano, quiero un chocolate con, sin azúcar. Excelente, tenemos aquí sin azúcar. ¿Y quiero con azúcar? Entonces, esto es un chocolate orgánico. Y toda esa, hasta la planta ya, pues allá, o sea, muchas meses, acá se plátano en el Benin. Hay que conocer el Benin. Yo les invito a, a todos los televidentes de este prestigioso canal, vayan al Beni, a Yucumón, pues que me haría Germán, uh -huh. ¿dónde estás? Pero veremos, veremos. Claro que digo. sí, lo buscan, y usted, bueno, usted se la pasa viajando mucho, me imagino. Sí, porque estamos en La Paz, estamos en Beni, estamos en Santa Cruz, en Cochabamba. ¿Los pedidos son directamente al teléfono o hay alguna, algún lugar donde usted deja productos, por ejemplo? Directamente, eh, me, me hacen un llamado por WhatsApp, ahí uh -huh. tiene el teléfono, me dice Germán, queremos un, una entrega en Cochabamba, entonces Vamos a y entregamos. Nosotros ah, ya. también ya estamos participando eh, muy pronto en la Bowl con nuestro café orgánico. Ah, ¿Qué, ¿Qué bueno. queremos? Incentivar la producción y apoyar a la economía a la familia, a los pequeños productores. Veremos ¿no? este cafecito muy rico. A ver. Mire, mire, el cafecito es bien tinto. Sí, muy, muy tinto. Ahora. ¿no? Muchos mucho prefieren, aquí agüita podemos colcarlo, aquí hay. ¿Ahí también hay? Sí, ahí colquenlo con esa agüita, ahí. Vamos. A su a gusto, ver. porque a veces no es Bueno, un buen café, como decía, se toma sin azúcar. Sí. Y... Más Pero la mala costumbre, ¿no? <risa> bueno, es guitarra, Claro, veces, hay mucha gente que Paz... le gusta incluso con demasiada azúcar, ¿no? Hay quienes conozco en la casa, cinco, seis de azúcar a una taza de café... Es un crimen, pero no, aquí está. este Así se debe tomar el café. Sin azúcar y recién destiladito. Ah, realmente delicioso. Delicioso. Nada que envidiar a ningún café que he probado. Una delicia el café veniano Don Germán, es un capísimo. Felicidades. Usted es eh, experto en el parismo. Eh, me está mm. ayudando y ve que... La Usted me está dando las primeras clases de barismo, ¿no? Yo voy a comprarme ya mi moledorcita sí. para tener en grano. Directo molemos, destilamos listo y un café delicioso. De calidad. Entonces, eh. don Germán, quiero agradecerle por habernos visitado. Nosotros prestos siempre y con las puertas abiertas para mostrar la producción de nuestro país y qué mejor de pequeños productores que tenemos y con además tanta iniciativa y tan lindos productos 100% orgánicos. En el tema del café, eh, uh -huh. eh, tenemos, estamos afiliados a lo que es Amproca. Ya. Amproca, ¿qué quiere decir? Amproca que es Asociación Nacional de Productos de Café. Ya. Entonces, justamente estamos como regional Beni, estamos eh, trabajando con Amproca Nacional para que hagamos conocer pues, este lindo canal los productos que tenemos realmente de Beni, yo agradezco realmente ese canal tan lindo a, a fin de hacer conocer lo que realmente tenemos. Y aquí les voy a hacer probar el cabecito sí, para ver que está rico. Delicioso. Y, y como digo, aquí tenemos los productos orgánicos, nuestra miel que es también del monte, mm. que es un. empezando 100 con nuestros productos. Flor a de materia. Jamaica. Sí, también tenemos. Moringa. Moringa también. ¿Qué es, ¿Qué es la flor de jamaica? ¿Para qué se utiliza? Ah, este es de morado. Sí, medio rojito. Rojo, ¿no ves? Es, este aquí está. Claro, es... ya me rico. Claro, Y con eso se hace infusiones. Correcto. ¿Y para qué sirve? No sé, me han dicho que es muy bueno, pero no sé exactamente para qué. A ver usted, que es el experto. El tema de la flor de jamaica sirve para limpiar lo que es la vía urinaria, no sé? mm. Es el limpia los riñones, y ahora se está utilizando además en muchos, en los cafés usted va y le, le ofrecen té de eh, flor de jamaica. Sí, Ahora moringa también es un alimento que es una plantita que queda en el bene y que se dice que es una planta milagrosa o que tiene una planta que tiene todas las propiedades de un alimento completo, que decir que proteínas, tiene ahí eh, minerales, tiene calorías, ¿no? ¿Y cómo los comercializa, don Germán? Igual, similar a esto, tengo el agua en polvo también. Ya. No lo traes ahorita. Eh, lo hacen en polvo también. Y eso hay que consumirlo en, en, en, en unos cucharitos o también en hojitas, se parece mucho al or, orégano, ¿Ya? una cucharita para, para un litro de agua caliente. Y ¿Ya? eso se toma como, si fuera matecito, se toma tranquilamente. Bueno. Y eso le va a dar al tema de, de, de, de, del cansancio, le va sí, a dar Sí, he escuchado mucho. La moringa... La flor de Jamaica, entonces, un sinfín de productos que usted tiene la posibilidad de adquirir en estos productos amazónicos del Beni con don Germán Pinedo. 725-53-626, llámelo de inmediato porque ya están haciendo sus pedidos la gente. Esto que tiene acá va a desaparecer en minutos nada más y la gente estoy seguro que va a comenzar a llamarlo. Don Germán, muchísimas gracias. Una vez más, por favor, la cámara de Aviala es suya para que pueda hacer la invitación para que la gente conozca el Beni y conozca sus productos también. Sí, justamente me han invitado para el día viernes, sábado, domingo, hay una feria aquí en la Plaza Villarreal. Ya. Eh, van a exponer productos productos, el productor al consumidor. Qué bueno. La ventaja es que nosotros eh, nos dicen, hermano, Casarito, ¿te bajas? Pues ya Bueno, le <risa> bajamos y siempre les damos, eh, ese día vamos a hacer pruebas a, a los consumidores para que vean la calidad del café que estamos dándole. Sí. Es un café tinto, también tenemos un café de tostado suave, eh, para que la gente a veces le gusta un tostado americano, un tostado europeo, un tostado irlandés, como llevamos aquí en nuestro, en nuestro país, un tostado suave, un tostado intermedio y un tostado de tinto, de sacado tengo tinto. Sí, Muchos me vez dicen, Germán, pero yo quiero un tinto, no quiero suavito, no quiero como un chocolate, quiero esto. Quiero. <risa> sí. Y eso aquí está la calidad, como se ve, aquí tranquilamente le da este envase que hemos sacado ahorita este pequeño, tranquilamente le da para varias, varias tazas. Sí, con esto he preparado una tacita tranquila y mire, ya me la estoy acabando. Delicioso. Don Germán, muchísimas gracias y estaremos, por supuesto, al tanto de los lugares en los que está y también de continuar promocionando. La próxima visita, ¿qué le parece si nos trae flor de jamaica y moringa? También tenemos castaña también del Beni. Muy bien. Trato hecho entonces, Trato ¿le parece? Hecho. Sí. Gracias, don sí. Germán. Un gusto tenerlo en Aviala. Y nosotros, después de haber conocido estos productos 100% orgánicos, 100% Bolivianos, vamos a hacer una pausa.